Inhala profundo y poco a poco relaja tu cuerpo. Visualiza como si estuvieras caminando en un hermoso y tranquilo sendero natural. Al llegar a un bosque ves señales que dicen subida empinada adelante vaya con cautela. Así naturalmente empiezas a a concentrar tu atención silenciando el exceso de ruido de los pensamientos en la mente te enfocas en avanzar por el camino con claridad y constancia observas la belleza del camino y cómo te acercas a tu meta tu mente está enfocada y limpia la liberas de todos los pensamientos de desperdicio. La mente vuelve a estar en orden y así continúas avanzando con determinación. Generas un agradable estado de paz y claridad interior.